Voy a compartir pantalla y bueno slideshow ya yeah, okay. Okay. está bien yeah. sí bueno supongo que sí entonces voy a empezar diciendo que parece que uh, puse un poco mal mi título lo que quería expresar es que dentro de la Academia, me siento muy aislada, pero fuera de ella me siento entre amigas, como en eventos, como, como el, el evento que estamos, en que estamos participando hoy. Entonces, quería empezar diciendo muchas gracias por la introducción, por la invitación, por la oportunidad de participar hoy. Ha sido súper interesante y, y, y bueno, estoy anticipando las los demás ponencias con mucha anticipación. Me van a disculpar que todas las diapositivas, tenga mucho texto, es que no quiero perderme hablando en, en castellano. Bueno, ya para dar otra vez un resumen breve de mi caso, fui despedida eh, eh, debido a, a quejas de parte de estudiantes. Eh, gracias a un excelente ensayo escrito por una colega y acá tiene el título y su nombre es Carolyn Sale. Mi caso recibió atención nacional e internacional. Yo sigo como profesora asociada con tenure, tenencia, creo que es en castellano, no sé. Eh, mi escándalo ha creado ciertos obstáculos para mí, para las posibilidades de avanzar al, al full professorship, eh, de, de tener el título de profesora en vez de profesora asociada, pero como voy a explicar en, en lo que sigue, realmente no quejo demasiado. Eh, para dar un ejemplar del, del, de la atmósfera donde trabajo, eh, una, un ejemplo de, la, de cómo es la solidaridad feminista en mi lugar de trabajo, como todos los miembros de la Facultad de Artes en, en la Universidad de Alberta, recibo cada semana el siguiente mensaje para darme supuestamente ánimo. Dice que sabemos que la productividad se ha bajado mucho desde la empieza del, de la emergencia de COVID y la tendencia es eh, Existen más entre las personas que tienen responsabilidades de cuidar a otros, entre los tesistas, no sé cómo se traduce postdoctoral fellows. Y, y eso creo que se traduciera como les quienes se identifiquen con pronombres ellas y ellas. Bueno, una vez pregunté a la decana quien manda el mensaje en base de cuáles estudios exactamente Hace ver tales impactos en les quienes se identifiquen con pronombres ellas y ellas. Y ella contestó: Yo me identifico con pronombres ellas y Cover ha tenido un impacto negativo en mí. Bueno, su carga en la universidad es década de investigación y pesquisa. Entonces, imagínese el, el, eh, la dedicación al rigor, las los, los estadísticas involucradas en. en aseverar que, que el impacto en los que identifiquen con con a ha sido especialmente dif, mm, duro. Bueno, y ella es, desde luego, una mujer. La gran gran mayoría de académicos quienes hagan el trabajo en el, en el frase hecho de esta clase de inclusión son mujeres. He escrito un ensayo sobre eso. No voy a enfatizar demasiado hoy porque son, es, es interesante y muy deprimiente que son en su gran mayoría eh, mujeres, pero no todos son mujeres. Entonces, otro ejemplar del contexto en que trabajo como, como profe. Eh, eh, nuestro, en la Universidad de Alberta, nuestro centro para, para pedagogía y aprendizaje, el director ejecutivo es eh, este Tommy Mayberry. Es el único en su equipo de liderazgo que tiene esta, esta variedad de doble foto en el perfil. Y se ve acá, es, eso quiere decir, en inglés, quiere decir que aún no tiene su doctorado. Y es interesante, es, él es el primero en, en la pantalla del, del equipo de liderazgo del, del centro. Debajo de él, eh, sin... Él, que no, aún no tiene el doctorado, su segunda al mando, tiene 20 años de experiencia en el campo profesional y recibió su doctorado en 2003. Quiero aclarar que ella es, no, no la conozco, no es mi mejor amiga, quizás es súper feliz de trabajar bajo la supervisión de este joven, pero tengo lo que, lo que me llama la atención es que yo recibí mi doctorado en 2003, entonces creo que estamos más o menos de la misma edad. Y la experiencia de ver a un hombre quien es al sabor del momento, subiendo encima de ti, es una experiencia, digamos, familiar en, en el contexto de una sociedad sexista. Es muy parecido, es sorprendente, pero es muy parecido al sexismo arquíeco, aunque estamos viviendo supuestamente en este mundo increíble de, de flexibilidad de género y todo. Bueno, pero no, no quiero, quiero decir otra vez, porque no quiero, no quiero echar a ella en, en agua caliente. Si alguien de Mircea uh, mira mi presentación y dice que Ay, está comunicando las quejas de, de Cosette Lemelin, de no la conozco. En no, no, no sé realmente cómo se siente ella, pero yo viendo a esta situación. Yo me siento que es es es como estereotipado. Eh, Ese hombre con destello, si no sabía exactamente cómo traducir la idea de a man with sparkles, entusiasta de la práctica misógina de drag, fue ascendido en junio de este año con gran trompeteo a la posición de director ejecutivo del, del centro ya, ya descrito. Es un celebrado ejemplar de la política de EDI, la equidad, la diversidad y la inclusión en la UNI. Y hemos, hemos escuchado bastante ya sobre esta la EDI en universidades, en, está interesante en todo el mundo. Yo fui la única miembro del comité relevante quien votó en contra de esa política cuando fue introducida en la universidad en 2019 porque tenía precisamente semejantes consecuencias. Las, las, feministas, las feministas como nosotras, quienes somos críticas de la ideología de género, podían predicar exactamente lo que iba a pasar, que, que iba a ser como un un gran invitación a hombres con sparkles de, de elevarse encima de mujeres super capaces con 20 años de experiencia. Ok, uh, eh, estaba en este comité, sigo en, en el comité, pero estoy segura de que no voy a no voy a estar. Re, re, uh, no voy a poder servir otra vez porque me han echado la bola negra. En toda la universidad ya no estoy elegible, más o menos, no oficialmente, pero no oficialmente no estoy elegible a servir en tales comités universitarios. Bueno, dentro de mi institución, eh, he recibido un montón de denuncias públicas por parte de colegas y alumnos por mis perspectivas. La ola de denuncias viene acompañada por tres variedades de apoyo. La primera es pública y toma la forma. Bueno, no yo no estoy de acuerdo con la tipa. Obvio que su posición es indefensible en sí, pero la libertad académica la protege. Esos son muy pocos. Otra forma de apoyo es privada y es como Kathleen. Lamento sinceramente lo que te está pasando, pero no puedo defenderte públicamente. Eso son varios y otra forma de apoyo. También privada es Kathleen. Estoy completamente de acuerdo contigo, pero no puedo decirlo públicamente. Al principio, uh, cuando al principio cuando fue fui despedida originalmente, me sentí realmente muy agradecida por los muchos mensajes privados. Con el lapso de tiempo les digo que no tanto. Cuando llegan desde miembros de la pública, desde estudiantes, miembros de la facultad, quienes no tienen tenure, absolutamente sí, me siento agradecida. Cuando llegan desde colegas con tenure, ya no. Y voy a explicar por qué. La verdad es mi experiencia no ha sido muy terrible. Eh, es un argumento hecho muchas veces en, en denuncias como en forma de Ay, la pobrecita, dice lo que quiera y sigue recibiendo su sueldo. Y que no hay problema, no hay por qué quejar eh, y por confesar la verdad, los enlaces que ahora tengo con feministas en Alberta, tengo un montón de amigas que no tenía antes y amigas actuales que que que reunimos en persona ha enriquecido mi vida realmente. En Canadá, en las Américas, en el mundo entero, esos son un gran fuente de placer en mi vida personal y profesional. No, por ejemplo, no hubiera recibido el honor de presentar a ustedes sin haber sido el objetivo de esos dos minutos de odio orwellianos en 2020. Eh, pero gracias precisamente a aquellos enlaces, aquellos amistades nuevos, Entiendo mejor las usas, digamos, propagandísticas de casos como el mío, porque recibió atención internacional y nacional. Eh, la, la narrativa es que yo fui, y es cierto que yo fui protegida, más o menos, por la libertad académica. La lección, y creo que escarmiento realmente no hace una palabra, entonces, pero creo que ustedes entienden lo que lo que quería expresar eh, la lección no fue tanto para mí, sino para muchas otras. Mínimamente para otras mujeres dentro de la universidad, estudiantes, pero también eh, empleados en, en posiciones como administrativas, limpias, si, si limpias las aulas, como todo, todas las posiciones asociadas con una universidad, es un mensaje a ellas. No hay que hablar de este tema y a toda toda la ciudad de Edmonton, todo el país de Canadá. Tienes tú libertad académica? No, ajá. Ok, acaso te interesa dormir con los peces? Es una referencia a, a la película. Los que tienen mi edad, 50 y poco, van a reconocer. Quizás los jóvenes no, pero es es es apareció en, en la película El Padrino. Bueno, y eso no es una amenaza frívola. Eh, por ejemplo, existe una organización que se llama el Canadian Anti-Hate Network, el, el enlace canadiense anti-odio. Es una ONG financiada principalmente por el gobierno federal de Canadá. En agosto de 2021 mandó cartas a los empleadores de mujeres que Can podía identificar individualmente como involucradas en organizaciones feministas en Canadá. Feministas en el sentido de organizaciones feministas quienes, cuáles oponen a la ideología de género. La gran mayoría de, de organizaciones, como en todo el mundo, supuestamente, feministas no tienen nada que decir en contra. Eh, a lo menos una de ellas fue despedida. Es una amiga mía. Ahora está trabajando como limpiadora en hoteles, que a lo menos es trabajo. Pero imagínase si hubiera empezada como limpiadora de hoteles, ¿dónde iría ahora? Eh, y son mujeres, siempre mujeres, como blanco de los tiroteos transactivistas. Emma Aileen Hamm, una enfermedad canadiense, actualmente está sujeta a una investigación por su colegio profesional, podría perder su licencia y es motivada por su activismo feminista. Entonces, me caen cada vez peor los mensajes de solidaridad secreta de parte de mis colegas, quienes sí gozan de tener porque ahora conozco personalmente a muchas mujeres aterrizadas de mostrar la cara en manifestaciones, levantar. Y es ha sido como un, una bendición que, en la época de COVID porque hemos organizado manifestaciones entonces en que algunas mujeres se aparecen, pero con la cómo se dice la, la máscara en la cara y también con con eh, los lentes negros, estoy perdiendo las palabras, pero con con uh, bueno, lentes oscuros y, y la máscara y pueden aparecer en la manifestación, pero saben perfectamente bien que si fueran descubiertas como TERFs, podrían estar despedidas de sus de sus de sus posiciones aterrizadas de levantar la voz de expresar su oposición públicamente a la ideología de género y al tra transactivismo, y con razón. Y aunque me ha salvado en mi caso el empleo, sigo recibiendo mi sueldo y todo, tampoco tengo mucha paciencia para defensas hechas en términos de la libertad académica. Crean la impresión de que los derechos de mujeres basados en el sexo no son aptos para diálogo cotidiano, sino que requieren una preparación en teoría queer o endocrinología o no sé qué, mientras la verdad es observar la flagrante misoginia, misoginia del transactivismo no requiere, digamos, capacitación especializada. Bueno, concluyo con lo que me da ánimo verdadero en contraste con el mensaje que recibo cada semana sobre ellas eh, Es lo que yo ahora sé y sé como profundamente y que mis colegas ni sospechan acerca de esas mujeres valientes y sabias quienes me ofrecieron la mano, la solidaridad y la alegría cuando esas cualidades más me faltaban en mis alrededores profesionales, porque cuando inicialmente cuando fui despedida estaba como yo aterrorizada porque tengo que pagar eh, la casa. Tengo tengo una hija. Qué iba a hacer si, si me despidieron de, de, de mi posición? Hubiera sido un desastre para mi vida personal y eran no. Casi nadie me me ofreció la mano dentro de la universidad. Pero afuera de la universidad había una solidaridad increíble. A su momento estoy tan agradecida. Me siento emocionante cada vez que, que pienso en la experiencia. Bueno, eh, ellas, incluyendo, creo, muchas de ustedes presentes hoy son o somos un ejército despertando en que la academia ni sueñe. OK. Muchas gracias. Agradezco profundamente a las organizadores, a mis copanalistas y a todos los participantes hoy en, y también en los días próximos. Estoy, estoy anticipando las, las otras ponencias con, con mucha felicidad. Bueno, gracias.